Bienvenidos sean todos ustedes nuestra segunda hora de Fútbol Picante. Está con nosotros uno de los hombres que estuvo en aquella final contra Cruz Azul, Santos contra Cruz Azul en el 2008, en la cual Santos le ganó a la máquina cementera. El toro Vicente Matías Bozo está con nosotros. Saludos, el señor Bozo. Aquí estamos el profesor Mario Carrillo, Adalberto Franco, Toño Rodríguez. ¿Cómo le va? Le mando un abrazo. Saludos. Saludo para toda la mesa. Saludos, abrazo grande para todos ¿Qué recuerdas de aquella final que le ganan ustedes a Cruz Azul? Eh, recuerdo Cuando pitó el árbitro el segundo partido, el festejo, todo, todo lo que involucraba, todo el proyecto que había empezado Alejandro en ese momento, pues estaba, estaba convirtiendo en un campeonato. Eso es lo que más recuerdo. Y el primer partido también que salimos al segundo tiempo con todo. ¿Cuál fue la clave para ver? Le ganado a aquel Santos, que está retroalimentando, ¿verdad? Ahí hay un, una pequeña retroalimentación. Se está escuchando como zumbidos y todo. Sí, ¿Qué, qué es producción? ¿Que, ¿Que baje un poco su volumen él? O es... Ahí está, perfecto. Creo que ya se fue. Ok. Eh, Vicente, ¿cuál fue la clave para haberle ganado a Cruz Azul en aquella ocasión? Señor Bozo, ¿me escucha? Me escucha. Ahorita vamos a ir con Vicente Matías Bozo, el toro. Era un equipazo de Santos. Discutiblemente Lucho, eh, eh, el más talentoso Ludueña, que ha venido. Ludueña, Osvaldo Sánchez Bozo, era el portero, Lvaldo. lo tenían toda una defensa súper sólida. Que venía, ¿no? Acababa de llegar. Sí, acaba de llegar y, y les dio una gloria completa. Ganan el partido de ida y Cruz Azul a aferrado, dar aferrado la vuelta. Estaba Chato Osvaldo Lucho, Sánchez, Fernando Ortiz, el Fíjate, Guti, la Fernando Arce, el Lorito, Ludueña. Fíjate. Chucho Benítez, Edgar Castillo, el homie. Rafa e Figueroa, el que falló aquel e penal contra Pumas en la final contra Chile. Álvaro, un, un equipo que fue San armado. No para... ¿Estás, hablando, ¿Eso no es? estás hablando de tremendos laterales, buena defensa, sí. el talento de la chita, la contundencia de Chucho. El portero, como era Osvaldo Estaba, Sánchez. ¿pero ¿Te acuerdas Paco para Torres, qué fue armado ese Oribe equipo? Oribe y Osvaldo Morales para salvarse. Era Daniel el Guzmán el técnico. Está una vez más Vicente Matías Bozo con nosotros. Eh, señor Bozo, ¿y cuál fue la clave para que le ganaran a Cruz Azul en aquella ocasión? ¡Señor Bozo. Vicente Matías, ¿me escuchas? Hola, hola. En un momento más. vamos. A ir. Cruz Azul empató el de vuelta con un gol, pero de último momento el Jimmy Lozano. Ya no les alcanzó, ahí se les vino el peso encima, pero horrible ese Cruz Azul. Se desmoronó, bueno, un equipo que estaba perdiendo la final desde el partido de ida en la recta final. Pero Santos traía sí. un trabuco, Álvaro, un trabuco. Sí, traía además eh, Juan Pablo Rodríguez, Paco Torres, sí. Oribe Peralta, Osmar Mares y... Estaba Sergio Margarián en Curso Azul como técnico. Josgar Gutiérrez eh, había oído una bronca entre Margarián y el Conejo. Okay. Y Margarián dice, pues serás el Conejo, pero vas a la banca, papá. Primer error. Josgar Gutiérrez eh, va de portero. Catita, Gerardo Torrado, Cristian Riveros, el mediocampista paraguayo. Carlos Bonet, que era central y lateral paraguayo también. Miguel Sabaja, Jaime Lozano, Joaquín Beltrán, Nicolás Viñeri. César Villaluz, Gerardo Lugo, Pablo Ceballos, Edgar Andrade y Jair García. Era lo que tenía Cruz Perdón, Azul Perdón, pero ese na entonces. nada que ver ni con el Santos, que era su rival, no, Trabuco. ni con el Cruz Azul de ahorita. El Cruz Azul de ahorita tiene más talentos que el Santos de ahorita. Era importante ese, eh, profesor Mario Carrillo, no sí. se acuerda de esa final, porque no se llegaba desde el 99 a una final. Cruz Azul, no desde, desde el 99, no llegaba a una, profesor. Y sí. por eso, ¿qué recuerda aquella final? No, recuerdo, a mí me gustó mucho el conjunto que Armó Marcarian, uh -huh. pero, y, y lo estoy viendo el partido, veo los jugadores que tiene Santos, mira nada más. Santos, perdóname, con un peso y con una calidad que en la actualidad no lo tienen, eh. No tienen esos jugadores. Bozo, el achita, lo dueña, que lo veíamos ya, ahí está. Bozo con una historia. Eh... No, ver, ver, la, la historia ver, de Bozo es que él, él llega a reemplazar buboso, a Jared la Borghetti. La sí. temporada de Buzo, extraordinaria. Ahora sí. hace ¿Qué, qué la misma jugada, Matías. Qué buoso, porque como todo jugador ha tenido sus altas y sus bajas en ese momento, era un monstruo. Y está Paco Gabriel ahí, por supuesto que lo vi. Ahí está Paco Gabriel. En esa central. En esa final hay una imagen, si no me equivoco es de esa final, hay una imagen donde Acevedo okay. está eh, con el portero... Quiero decir, con el Achita Ludueña. El Achita formado eh, la formación de los 11 previo al partido y, y el niño que está acompañando al sí. Achita es el arquero severo. Ah, fíjate, fíjate. Eh, está ya con nosotros Vicente Matías Bozo. Vicente, ¿cuál fue, Vicente Matías Bozo, ¿cuál fue la clave de aquella final para ganarse la Cruz Azul? Creo que teníamos jugadores con mucha mentalidad. Ovaldo, el Tan Ortiz, ...teníamos jugadores que eran líderes... ...el Chato, el Hacha... Digo, ...Chucho a su manera... ...hacía las cosas... ...a su forma... Pero, ...pero también era un líder... ...por su forma de marcar siempre el camino... ...y ser ganador... ...creo que, que eso nos ayudó mucho... Eh, ...también... ...el tema de que lo ya hemos agarrado... ...también a Cruz Azul... ...que venía de perder otra final... ...era cuando se empezaba a hablar de ello. No sé si tuvo que ver algo en lo emocional, pero, pero creo que esas fueron las claves. ¿Cómo ves esta final? ¿Quién es esta favorito final, para ti? Esta final, final? La, final la, veo, la veo muy pareja. La veo a un Cruz Azul llegando en un muy buen momento, con un equipo consolidado, un equipo que sabe mantener muy bien su ventaja. Eh, que que defienden muy bien a la hora que van arriba y saben cuándo atacar, cuando se encuentran de ventaja también lo hacen bien, y un santo que, que viene con todo, viene con el envión anímico a tope. Eh, quizás un equipo que tuvo mucha baja durante todo el torneo, pero que se supo reponer, con muchos chavos en el camino, ahora recuperaron a jugadores importantes como... Como el chico este chileno, que no me sale el nombre, una disculpa, pero <ríe> me fue la onda. El Mudo está en un buen momento también, haciendo goles. Eh, Cervantes y Gorriarán están en un nivel espectacular y los dos centrales también, ¿no? Y los demás que acompañan un equipo que corre mucho, que, que, que tiene muchas virtudes para poder ganar el partido también. Ok, ¿qué tendría que hacer Santos para ganarle a Cruz Azul? Tendría que hacer Santos. Mucha intensidad, mucha intensidad y creo que lo importante es tomar la ventaja primero. Digo, Cruz Azul es un equipo que si te toma la ventaja sabe manejar muy bien el partido. Entonces yo creo que tiene que pegar de entrada. Si Santos pega de entrada tiene muchas posibilidades de, de salir campeón. Yo creo que cualquiera de los dos que pegue de entrada tiene muchas posibilidades de salir campeón. Vicente Matías Bozo, ¿será Santos campeón? comprométete. Sí, lo espero. Yo la verdad espero espero que salga campeón. Mis hijos son, eh, viven allá, son fanáticos, o sea, están vueltos locos. Uno quizás jugador, obviamente, también le va al equipo, porque es donde tuvo más arraigo, pero lo ve con un poquito más de frialdad, ¿no? Eh, pero sí, sí, es el deseo, es mi deseo, es el deseo de toda la gente de la comarca, así que espero que sí, espero que sea campeón nuevamente. Perfecto, Vicente Matías Bozo, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Saludos, grandes. Vicente Saludos, Matías grandes. Bozo, Saludos, cuando grandes. él llega, inmediatamente toma el lugar de Jared Borghetti. Sí. Todas las preguntas eran, y vienes a reemplazar, y vas a poder reemplazarlo, y qué se siente ocupar el lugar de Vicente Matías sí, sí, sí. de Jared Borghetti. Y solventó, solventó. Se hizo uno de los consentidos. Oh, lo hizo la, muy la, bien, la, Álvaro, eh, bien, en, en ese torneo lo hizo muy bien. De su carrera. Sí, Yo, yo lo llevaría en más herenda. allá de Solventó, creo que es, es un jugador histórico para esa generación de Santos Laguna, siempre con un muy buen ojo, porque ahí ya hablaba él de Chucho Benítez y uh -huh. lo que fue Chucho, y ya después llegó para, para el América, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que más me llama la atención de toda esta historia, hablamos de un Super Santos, era otra institución. Santos ahora con un perfil bien distinto de inversión y sigue estando en la final. Y en una de esas le va a ganar la final a Cruz Azul o le puede ganar la final a Cruz Azul. Sí. Y, te, y te habla, tendrá mil cosas. Antes era un equipo de fútbol, Mira, hoy es una corporación. Tendrá mil cosas, Álvaro, pero Iraragorri como directivo para su equipo, o sea, ya quisieran los otros equipos del fútbol mexicano. Ya quisieran los otros equipos del fútbol mexicano tener... Ese, ese, ese, tipo, ese tipo de resultados. Y ese tipo de permanencia como un equipo relevante. Lo que pasa es que en la capital del país no nos damos cuenta. Oye, pero la gente en Santos, en Torreón, tiene todo el derecho a de estar vuelta loca con su equipo y lo ve de una forma distinta, como lo que es un equipo ganador. A diferencia de Cruz Azul, que es un equipo perdedor, a eso me refiero, o de Chivas. Disculpa. Oh, de acuerdo. A ver, oh, en la época de los torneos cortos, en la época de los torneos cortos, el gigante Santos...